Este sábado a las 9 de la mañana Viaja con nosotros en 32 Regionalmente Nuestro Al bello departamento de Boyacá La región centro-oriente Te espera para descubrir Sus variedades de clima Sentir la imponencia de sus aguas Deleitarse con los sabores de su mesa Y conectar con sus costumbres Te esperamos Este sábado a las 9 de la mañana En 32 Regionalmente Nuestro